Hasta el año 1994, Monguía era un pueblo de costa. Basordas era una cala situada entre Pacquio y Lemóniz, en la costa occidental vizcaína. En 2010, concluyó el proceso de desanexión de Basordas, y a partir de entonces se hizo cargo de ello el Ayuntamiento de Lemóniz. Pero esta pequeña cala también tiene su historia. En 1969, Dentro del Plan Nacional de Energía de Franco, se proyectó la construcción de dos reactores nucleares en Basordas, aunque los ayuntamientos de Lemoy y Munguía se opusieron. Según los ayuntamientos, la construcción no tenía los permisos necesarios y estaba emplazada en suelo agrícola. La futura central estaba a menos de 20 kilómetros del Gran Bilbao un área donde vivían más de un millón de personas. Fueron muchas las protestas contra la central de Lomón. ¡Sí, sí, sí! Esta no está En 1979, ETA hizo suyo el movimiento antinuclear y asesinó a tres empleados de la central. En el 82, la construcción se paró y se valló por miedo a nuevos atentados contra ella. Desde ese año han sido muchos los proyectos para la central, desde uno para convertirla en central de ciclo combinado, a otro para transformarlo en un parque temático de la energía. Todos ellos han caído por el camino. Hoy en día la central es una estatua que conmemora el hito del pacifismo vasco y recuerda las acciones de ETA.